En este caso tenemos un sistema bien sencillo en el que nos piden la potencia activa y reactiva en la impedancia y en las fuentes. Supongo el sentido de la corriente que se ve en la imagen y calculo el valor haciendo una ley de corrientes de Kirchhoff y me da menos 10 menos J2.68 amperios. Entonces la corriente va en el sentido contrario y en general, para que lo tengan en cuenta, la potencia siempre fluye, la potencia activa, Siempre fluye del mayor ángulo al menor ángulo cuando tenemos este sistema en el que solo hay dos fuentes conectadas por una impedancia. Eso lo verán en detalle cuando vean flujo de carga. Entonces la corriente dijimos que va en el sentido contrario. Con este valor de corriente podemos calcular la potencia aparente de las fuentes. La potencia aparente de la fuente 1 en este caso nos da menos 999.73 menos J. 267.88 voltiamperios ahí ya tenemos P y Q de la fuente 1 de la fuente 2 igual la tensión por el conjugado de la corriente en este caso nos da el negativo de lo que nos ha dado para la fuente 1 y tiene sentido, puesto que lo que de una fuente se genera, en la otra lo tiene que consumir finalmente la potencia aparente de la carga se calcula igual, en este caso la tensión es la diferencia de tensión entre las dos fuentes y la corriente es la misma, dado que están en serie, dando como resultado potencia activa de 0 y tiene sentido porque es una reactancia pura y una potencia reactiva de 536 voltiamperios reactivos.